Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a desactivar el ruido que se produce, es ruido no sonido, que se produce cuando pulsamos las teclas de bloqueo número, bloqueo de desplazamiento, la tecla mayúscula. Vamos al logo de Windows, pulsamos con el botón derecho del ratón, luego entramos a configuración, vamos a ir a accesibilidad, ahora vamos a buscar teclado. Aquí bajamos un poquito y aquí tenemos la, la opción. Desactivamos este interruptor y listo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.